¿Cómo está Mi varita mágica se volvió un poco loca. Se puede bañar y yo lo otra vez ya la bañé. O sea, hace un mes. Y entonces no está un poco loca, pero se ve de nada. Varita mágica, por favor, hazme correntear por todo el lugar. ¡Ping!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 bueno, amigos, estoy normal. ¡Pu! Bueno, voy a ser cantante. Soy cantante de verdad y famosa Canto bien, canto bien, canto bien, canto bien. Canto bien. Mm, por aquí, por allá. Ah, ah. Por varita mágica, por favor, hazme ser normal. Pin. ¿Vieron, amigos, que esta varita mágica larga chispas? Miren cómo largas chispas. ¡Wow! ¿Saben cómo logré ser bruja? Vi un papel que decía, agarra un marcador y ponte 5 cinco segundos en tu cabeza. Se lo hizo a la abuela también. Y entonces, ¡pum! Fui ¡Una bruja! ¿Vieron mi piel, mi pelo, mi suéter? ¡Cambié todo! ¡Cambié todo! ¡El color de todo! Y con mi varita mágica volví todo el hogar en este color. ¿Vieron? Wow. ¡Abuela, baja eso! No, querida, no puedo escuchar nada. Están hablando de Brasil. Un poquito, bajo bueno, amigos, y <ríe> qué difícil ser humano de vuelta. Bueno, yo en mi libro de hechizos leí que, que este, podía volver a ser humana como soy bruja, pero, soy, pero podría ser humana si me pongo 5 segundos de vuelta. La varita en mi cabeza podía ser este brujo este, um, humana de cuenta, pero no lo voy a, no lo voy a hacer nunca más porque me quedé así. Bruja, me quiero quedar así y me gusta este estilo. Miren, mis manos son de este color, ¿eh? <ríe> bueno. Ahora voy a ser popular. Por favor, varita, hazme ser popular. ¡Ay, soy la más popular del mundo! ¡Ay, me encanta esto! Pero ella no es popular porque soy la más popular del mundo. Y nadie me puede copiar. ¡Ajá! Varita, que me haga ser normal. Por favor, Varita, me puedes poner, pose, poner a ser normal, por favor. Bueno, mi cosa, ahora voy a ser malvado. Soy malvado, más malvado, más, mal, más malvado que tú, tú que está comentándome. Ah, ah, ah, ah, ah. me gusta eso que se siente ser humano yo soy malvado y malo nunca te voy a volver a ser humano Muah, ah, ah, ah, ah. por favor varita me puedes conceder este deseo ¿Puedo ser normal? ¿Sí? Bueno amigos, esto es normal. Ahora, listo. Adiós amigos.